¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, 22 con 3 minutos, un día 23 de junio del año 2020, que en estos momentos en nuestra capital está lloviendo torrencialmente en algunas comunas, cabe consignar que Santiago es una cuenca, porque hay lados que hace frío, llueve, hace calor, y eso le da esa diversidad rica en la parte climatológica. Les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de la señal de tuzona x www.facebook.com slash y seguirnos en las redes sociales de nuestra radio emisora en Twitter y en Instagram arroba y por supuesto en las redes sociales de Ataque Directo arroba Ataque Directo Radio en Instagram arroba guión bajo Ataque Directo en Twitter y en nuestro Facebook fanpage donde también está saliendo la transmisión Ataque Directo FM Femenino Masculino. Soy Gonzalo Prieto a cargo de la conducción de este espacio, eh, también quiero aprovechar de saludar a DJ Fakir que está a cargo de la puesta en escena, un 7 como siempre en cada transmisión que hemos realizado debido al coronavirus y ahí eh, nos saluda por la muela que tenemos cada uno de nosotros y que pueden apreciar en, en el streaming. Y en esta oportunidad quiero saludar a la panelista que me va a estar acompañando junto a nuestras tremendas invitadas que tenemos en el capítulo del día de hoy. Saludamos a la capitana del cuadro de Unión La Calera, Camila Vargas. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, aquí vamos a estar comentando acerca del fútbol femenino y su actualidad. Así que vamos con todo en este capítulo. Efectivamente, y ahora queremos presentar a nuestras invitadas Y como siempre lo hacemos acá en Ataque Directo Fútbol Femenino Les vamos a hacer una introducción de cómo han llegado a... Esta tremenda iniciativa que armaron ellas, que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino Ellas comenzaron siendo futbolistas profesionales, una de ellas jugó también en el extranjero También defendieron a nuestra selección chilena femenina en categorías menores Hasta que en el año 2016 dijeron, tenemos que profesionalizar la actividad Tenemos que luchar por los derechos y deberes de nuestras futbolistas profesionales Así que vamos a crear una asociación nacional, la cual es la ANJU, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, que lleva ya más de cuatro años de actividad y que han logrado muchas cosas para el beneficio de nuestras futbolistas profesionales. Una de ellas es su presidenta y una de ellas también fue presidenta en su momento y ahora es directora y también hay que consignar que es fundadora de esta tremenda causa. Tess Strelnauer y Iona Rothfeld, ¿cómo están muchachas? Buenas noches. Hola, buenas, Hola noches. buenas noches. Bueno, primero que todo, darles las gracias por estar acá en nuestro programa y vamos a partir directo al grano. En base a todo lo que se ha vivido este año debido al coronavirus, ¿cuál es la verdadera, verdadera realidad que se vive, valga la redundancia, en el fútbol femenino nacional y qué está pasando con nuestras futbolistas profesionales, tanto en primera A como en primera B? Dale, voy yo. Sí. Eh, bueno, yo creo que primero eh, es importante mencionar la importancia que iba a tener el año 2020 para, para como año del fútbol femenino. El 2018 haya sido tremendo con la Copa América, 2019 con, con el Mundial en Francia y yo creo que este año eh, iba a ser un año muy importante para todo lo que es ya el desarrollo, en el campeonato nacional eh, Nuevos equipos que se sumaban, sobre todo a la segunda división, un campeonato muy competitivo en la primera también, la eventual Copa Libertadores que iba a ser en Chile eh, y lógicamente todo lo que estaba pasando ya en torno al fútbol femenino. Eh, creo que, bueno, la situación que estamos ahora nadie se lo hubiese esperado, eh, lógicamente no es positiva, hasta hace un par de semanas todavía había muchos clubes entrenando, suponiendo que iba a haber un regreso de, del campeonato en, en, en ambas categorías eh, y ahora estamos en la situación en la que la primera división en teoría tiene una, una fecha de, de retorno del torneo en octubre que está lógicamente evaluándose y la segunda división con, el, con las divisiones, menos o sea la primera D y las, las, el campeonato sub-17 y lo que había de sub-15 ya está suspendido y, y terminado hasta lo que es el 2021 eh, yo creo que es un, un análisis, el análisis que se puede hacer es, es positivo y negativo al mismo tiempo. Eh, lógicamente, quizás hace cinco años no se hubiese planteado y no se hubiese imaginado un retorno del femenino en primera en la primera A, por ejemplo, pero al mismo tiempo, lógicamente, eh, es una situación triste y quizás no lo que esperábamos eh, sobre que la segunda división, o sea, la primera B, perdón, la primera B eh, no volviera. Eh, yo creo que es, es como es nomás Así que es un sabor un poco amargo y, y lógicamente una vez que ya se supo la noticia Y desde antes que estábamos en contacto con las jugadoras de primera y de primera vez eh, Nos pusimos a trabajar y bueno, como lo hablábamos ahora un poquito detrás de, de cámara eh, El que no siga el campeonato no significa que se siga trabajando Y que desde las jugadoras y desde la asociación Estemos trabajando en seguir desarrollando la rama del fútbol femenino en Chile Y en ese caso, ¿cuál es la percepción que tienen respecto a, a, esa, a ese contexto que están viviendo ambos campeonatos? Porque sabemos que la primera división A se va a llevar a cabo un torneo de transición Que obviamente, como tú comentas, puede que se realice o no debido al coronavirus que está azotando a toda nuestra, nuestra nación y también hay que ver las condiciones que tengan los clubes de Primera División A. Todos sabemos que hay algunos clubes que ya están profesionalizándose paulatinamente y hay otros clubes que no están en esa misma situación. Y lo otro también, ¿cómo ha sido el contacto con las jugadoras de la Primera B que van a perder ritmo en esta temporada, lo mismo que las ramas menores? Sí, eh, yo creo que ahí... Eh, lo que viene a ser la pandemia es que expone más estas condiciones, esta precarización que existe en el fútbol femenino, que es, entendámoslo tanto en Primera A como en Primera B, eh, se da eh, obviamente o naturalmente que Primera B tiene peores condiciones porque también son clubes que no han tomado la responsabilidad de desarrollar o de darle las condiciones a las jugadoras que están ahí hace tiempo, que están trabajando, que, que lo hacen de la mejor manera, pero que los clubes no, han, no se han puesto los pantalones, no se han puesto la camiseta con, con hacer, hacer lo que corresponde para desarrollar eh, la rama de su club. Y creo que eso, en la pandemia se hace súper evidente porque en, en un momento en el que se piensa el retorno, esos mismos clubes, esos mismos coordinadores o esos mismos presidentes votan a favor de que no vuelva a la B porque no están dispuestos, no tienen los recursos o no están dispuestos a gastarlos eh, para asegurar las condiciones de salud eh, y de seguridad que tiene que haber para, para un retorno. Entonces, creo que, que el análisis va desde ese punto. Nosotros venimos presionando hace ya, desde nuestra constitución, hace cuatro años, eh, porque se mejoren las condiciones de todos los clubes, porque los presidentes se hagan cargo, el club se haga cargo, la NFP presione... Eh, pero no ha sido así, no han tomado la responsabilidad Nosotros advertimos, el reglamento de licencia de Conmebol eh, Venía avisado desde el 2017 Y dijimos, tenemos dos años, preparémonos para que no llegue el 2019 Y nos pille tras pie y pase lo que sabíamos que iba a pasar Que era que los clubes iban a seguir tercerizados Que iban a depender eh, de la autogestión de las jugadoras O de la autogestión de, de terceros eh, que no es la idea, o sea, hacia donde nosotros apuntamos es que los clubes tomen la responsabilidad que tienen y no se laven las manos y solamente presten el nombre porque al final después, cuando pasa, bueno, situaciones de pandemia no pasan, no pasan muy seguido, pero en situaciones de crisis, en situaciones en las que hay que poner más plata, en las situaciones que hay que dar más apoyo. No hay a quién pedirle si eh, hay una autogestión de la jugadora o hay una empresa eh, o una fundación que se está haciendo cargo y no tiene los recursos. En cambio, cuando es el club el que, el que tiene esa responsabilidad porque la tiene, es a ellos a los que hay que exigirles que, eh, que se pongan con las lucas, que se pongan con el apoyo y que hagan esto funcionar. Que es lo que pasó con la primera A, porque se votó y, y de ahí nace una obligación, una vinculación a ese voto que sí va a seguir y para seguir tienen que cumplir los requisitos que, que, eh, que garanticen la seguridad y, y las condiciones de salud para las jugadoras y toda la gente que, que va a, a participar de esta operación retorno. Y también quiero mencionar que esta operación retorno es un supuesto, o sea, en el mejor de los casos, y esperemos que sea así porque depende también cómo evolucione la pandemia y por cómo vamos, eh, no sé, lo veo, lo veo de repente veo complejo, o sea, todas tenemos la ilusión de volver, yo quiero que sea así, pero eh, tenemos de las cifras más altas por millón de habitantes, eh, no hay un plan eh, de gobierno que yo diga, bueno, vamos, vamos mejorando, eh, así que nada que nos queda nos queda solamente esperar un milagro y, y ser súper optimistas en eso pero pero lo que nosotros no vamos a transar y ninguna jugadora lo va a transar porque así también nosotros nos comunicamos con las jugadoras de la B y con las jugadoras de la A eh, y, y, y la postura es que la salud está por sobre todo, o sea acá no hay, no, no hay nada más importante que, que la vida de la jugadora y la vida de su familia y no nos vamos a poner en riesgo por por apresurar una decisión, tomar decisiones equivocadas. Y como bien mencionó Tess, eh, hay lugares en los que están tratando de volver, Estados Unidos, Europa, y ya han habido casos eh, eh, de, de rebrotes, de más contagios. Eh, el torneo que organizó Djokovic, ahora él es positivo. Eh, en Estados Unidos se bajaron algunos equipos de esta, de esta copa que están organizando eh, porque hubo un rebrote de contagio. Entonces. Creo que hay que tener cuidado y creo que hay que ser súper sensatos en eso, no volver a equivocarnos. Camila. Camila, ¿me escuchas? Sí, sí, sí, <risa> sí no, no escuché bien la, la última parte, pero eh, bueno, para como preguntar más que nada, eh, como jugadora me gustaría saber si existe como la información eh, de que estos clubes que en el fondo de primera edad aceptaron el retorno eh, todos están bajo las mismas condiciones, o sea, tienen el dinero para pagarlo esa es como una de mis inquietudes Mira, nosotros al final eh, la información que se tiene y que al final es la información que baja de, la, de las decisiones que se toman de la nfp del Consejo de Presidentes eh, son que se votó el la propuesta que, que venía de continuar con la primera eh, y cerrar el resto de los torneos y que se votó unánime. La, la información que existe es que son los clubes quienes se tienen que, que tienen que financiar todo lo que tenga que ver con lo relacionado a la pandemia, eh, mientras que el campeonato lo sigue financiando. A NFP. Ahora, no hay que olvidar que también a las instituciones, a los clubes, les están llegando fondos. O sea, están llegando fondos FIFA, están llegando fondos de la Conmebol, eh, de, de lo que es el proyecto de evolución de Conmebol, y estos fondos llegan a las instituciones, llegan al club, y no llegan con etiquetas de a qué gastarlos. Eh, y ahí es donde surge el problema. Eh, cuando no llega, cuando no están con etiquetas estos fondos, eh, van a llegar el suvenir y bueno, la respuesta la respuesta está ahí, va a depender una vez más de la, de la voluntad de los clubes y del interés que ellos tengan en no solamente el femenino, sino también las categorías menores, todo lo que es la formación, etcétera Pero sí. pero ese es el gran tema hoy, que al final sí están llegando ayuda a los clubes, ahora es, es parte de la voluntad hacia donde los redirigen. Ahí me quiero detener en lo que tú comentas, Tess, porque según el comunicado que emitió Conmebol para esta ayuda monetaria que iba a brindar a las federaciones de fútbol de Sudamérica y que ahí dependía, obviamente, como tú señalas, de los clubes, la entrega de dineros, estaba estipulado claramente que había un cierto porcentaje para las ramas menores y también para el fútbol femenino. Y por lo que tú comentas, veo que acá en Chile en algunos clubes se está cumpliendo y en otros no. Y eso igual es muy complejo. Sí, yo... No sé si quizás desconozco algo más actualizado que haya salido, hasta donde yo lo había leído el tema de los fondos de, de evolución, que fue el, el gran tema y una gran noticia porque estos son fondos que habitualmente son para proyectos de femenino y de, y de juvenil, entendiendo que se habían cerrado eh, estos campeonatos iban a redirigirse de la federación a los distintos clubes. Yo en lo que he leído no no vi porcentajes ni nada relacionado al fútbol femenino. Quizás estoy, estoy desactualizada. No sé si hablas de algo que haya salido últimamente. O... Eso fue por o... un comunicado que se emitió hace un par de semanas atrás eh, por parte de, de Conmebol. Pero el tema por lo que hemos estado averiguando al respecto y también por entrevistadas que hemos tenido desde el extranjero acá a través de uh -huh. nuestro programa, particularmente en Argentina, ella, la, las directoras técnicas de Rosero Central nos comentaron que AFA eh, le está brindando un apoyo a todos los equipos femeninos porque ellos paulatinamente se han ido profesionalizando con contratos y también con ayudas para con sus jugadoras. En la no. CONCACAF, ayer entrevisté a Mabel Ramos Aguirre, también nos comentaba lo mismo, que la federación también le está brindando una ayuda porque por ley ellas tienen eh, la, los clubes tienen que ayudar a sus jugadoras a paliar Cualquier tipo de inconveniente Obviamente no con la misma cantidad monetaria que, que el masculino Pero acá en Chile por lo que veo No hay mayor claridad al respecto Y en ese sentido ustedes han tenido igual un papel muy preponderante Con todas las cosas que han Realizado y han notificado en sus redes sociales Sí, yo creo que ahí Y quizás eh, Yona me puede complementar Un poco en relación a, Al rol que tienen la, las federaciones Con el fútbol femenino Y cómo está el fútbol femenino en cada país o sea, en México el fútbol es profesional, la liga tiene ciertas características que son bien distintivas, como que la edad máxima de las jugadoras en el torneo de México pueden ser 24 años, en el caso de Argentina es la AFA quien financia cierto monto específico para los sueldos de jugadoras y cada equipo tiene que tener un mínimo de 8 contratos, si no me equivoco. Efectivamente. Eh, Efectivamente, ocho contratos, siendo que hay clubes que tienen el 100% de las contratadas como, como Boca, por ejemplo, y otras que solo se rigen por, por la, la exigencia mínima, que son los, los ocho contratos. Eh, yo creo que al final esas, esos ingresos y esa ayuda económica que, es, eh, que está yendo a, la, a, la, a los clubes directamente, me imagino que va mucho más relacionado con las obligaciones contractuales que tienen, eh, más que por, por la voluntad que es en lo que una vez más acá en Chile seguimos dependiendo. Creo que afortunadamente, y igual creo que también es importante mencionarlo, eh, dentro de todo este contexto, creo que también es importante eh, valorar los clubes que también sí lo están haciendo bien. O sea, Colo-Colo, primer año que tiene un plantel 100% profesional y no hubo ningún problema con el tema de los contratos, todas siguen con los mismos montos. Santiago Morning que no tiene el 100%, pero sí a la mayoría de las jugadoras, se hizo una negociación de rebajarlo un poco, la U que también empezó con un par de contratos, entonces, creo que sí es importante eh, señalar que los clubes que, se ya, que ya han empezado a subirse en este carro de la profesionalización lo están haciendo bien y responsablemente y no solamente para tener los likes en el Instagram y, y tener los aplausos cuando es como públicamente reconocido. Efectivamente. Camila, ¿alguna pregunta que tengas para las muchachas? Eh, bueno, bueno, eh, sí, tengo una pregunta, eh, va relacionado como con, con todo lo que estamos hablando de recursos, como en el fondo hablar como de la buena voluntad que, que tiene que existir para que esto se haga una realidad, porque eh, siento que por ahí también eh, existe como falta de fiscalización eh, por parte quizás de la NFP, eh, en estos casos, porque si con Mebol en este caso emite un comunicado, que se hace público eh, Te llega la información Tú, en el fondo, esperas Que esos fondos sí lleguen A las ramas, a las categorías Que son muy importantes potenciar Como la sub-15, la sub-17 Que a veces son Las categorías que quizás Menos apoyo o menos competencia tienen Y son los semilleros, en el fondo De todo lo que viene más adelante Entonces eh, Bueno, más que pregunta Es eso, eh, como como que quién es, ¿quién sería en este caso que fiscalizaría que eso sea una realidad? o seguimos hablando que, que tenemos que medirnos por la buena voluntad que tenga cada club eh, y cada trato que tenga con su rama femenina? sí, yo creo bueno es un tema interesante eh, porque creo que hay que entender que acá estamos eh, casi que construyendo sobre la nada o sea, en el minuto que, que nos constituimos nosotras nos constituimos también porque, porque hicimos un análisis de que estábamos completamente dejadas de lado no teníamos ninguna infraestructura ningún, ninguna manera de, de llegar a, la, a ni a la NFP, ni a la federación ni a nuestros clubes no nos pasaban la información o sea, eh, en un minuto nosotras eh, desde la selección nacional no teníamos información de cuándo íbamos a retornar a los entrenamientos si había otros campeonatos, y creo que eso evidenciaba eh, la, la falta de, de estructura, la falta de sistema, o sea, ni siquiera lleguemos a fiscalizar porque no existe una vía. Entonces, entender que estamos construyendo eh, en tierra de nadie, se están recién empezando a armar esa, esa, esas conexiones, o sistemas, esa institucionalización, es también eh, una de las líneas de trabajo que nosotras tenemos, eh, porque no queremos depender de las buenas voluntades de, de uno u otro directorio o de las buenas voluntades de, del club, sino que, que exista un emplazamiento real, que exista un decreto o algún reglamento que, que obligue a los clubes a tener ciertas condiciones. Eh, hay que pensarla y estrategizar la mejor manera de, de hacer que eso se cumpla, eh, pero, pero estamos eh, en tierra de nadie, entonces se hace súper complejo, no sé si yo podría decirte ahora creo que esa responsabilidad es de la NFP también entender que hay una dualidad en la NFP, eh, tanto porque es la Federación de Fútbol de Chile y es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Exacto. Entonces, por un lado, eh, le tiene que responder a los clubes, que son sociedades anónimas, que no los puede obligar nadie tampoco. Y por otro lado, son la Federación de Fútbol de Chile tienen un rol eh, de desarrollo del deporte y ese, y ese desarrollo no tiene por qué discriminar por género. Entonces, ¿por qué se está dando más... Eh, ...recurso o viabilidad al fútbol masculino y no al femenino... ...entonces creo que, que ahí es donde nosotras eh, entramos a trabajar... ...y, y entramos a, a darle esa responsabilidad y a y ayudar también... ...nosotras eh, trabajamos... ...si bien nos deberíamos configurar en algún minuto como contraparte... ...trabajamos mano a mano con la federación... ...porque estamos todos alineados con el, con el objetivo de seguir desarrollando el fútbol femenino... Eh, y ojalá que con, en la medida que vayamos creciendo, que vaya creciendo el campeonato, que vayan mejorando lo, las condiciones, que, que vayan entendiendo los clubes la responsabilidad que tienen, también la infraestructura organizativa vaya creciendo y la institucionalización eh, dentro de la NFP vaya creciendo. Antes no existía una sugerencia de fútbol femenino, hoy en día existe, hay una persona ahí eh, que trabaja de manera eh, transversal con las otras eh, sugerencias de la NFP, Ojalá vaya creciendo, ojalá tenga más manos, tenga más gente, tenga más margen de acción, eh, porque eso va a significar que, que también, no sé, pues si es que la fiscalización viene de ahí, genial, si es que la fiscalización viene de un tribunal de disciplina, genial, si es que la fiscalización viene de los clubes, genial, pero que exista también, que exista una responsabilidad, porque esa responsabilidad los clubes no la toman, cuando tercerizan no la toman, entonces el club no tiene que andar fiscalizando a su fundación. Pero si es que logramos que, que, que sí tomen esa responsabilidad, al final el club va a tener que fiscalizar a esa fundación porque no es solamente prestar el nombre, sino que es prestar una responsabilidad y una obligatoriedad. Entonces creo que por ahí tal vez va, va un poco el, el camino que nosotras nos imaginamos eh, que debería ir tomando. Eh, no estamos inventando la rueda tampoco, eh, el fútbol femenino funciona y se trabaja. Eh, así y de otro, y de otras maneras en otros contextos eh, como en Estados Unidos y en Europa Así que estamos, no sé, nosotros tratando de sacar lo, la mayor cantidad de, de réplicas de acción Y ver cómo las podemos eh, acomodar a nuestro contexto, a nuestra realidad nacional Y en base a lo que comentabas en este caso, Iona eh, Hay un tema que también es bastante complejo que es la realidad que está viviendo la NFP Recientemente Sebastián Moreno acaba de señalar que en julio finaliza su, su cargo, hay dos nuevas caras que se quieren postular para la presidencia del fútbol chileno, una es Pablo Milad y la otra es Lorenzo Antillo, que también tienen que tener una carta, uno de ellos que es Pablo Milad señaló que en caso de ganar su lista se estaría postulando para el Mundial Sub-17 del año 2022 como sede a nuestro país y para la rama adulta ya sería el Mundial 2027, en el medro de este Mundial que se nos viene pronto. Pero, ¿cómo ha sido ese contacto con ustedes? ¿Han tenido algún contacto con alguno de ellos? ¿Le han ofrecido ayuda o están barajando algunas propuestas de trabajo en ese caso? No... Eh, no, la verdad no, no hemos tenido contacto de ningún candidato a presidente. Eh, sería genial, sería genial. Lo único que nosotras esperamos, obviamente que nos cause incertidumbre, como a todas las jugadoras, eh, qué va a pasar porque el directorio de, de Sebastián ha sido súper eh, abierto y ha, sido super, eh, ha, ha mostrado toda la disposición y todo el trabajo del mundo y eso se ve reflejado en, en, en los avances que han habido estos últimos años. Esperamos que los que lleguen estén a la altura eh, de entender eh, esa responsabilidad y, y de continuarla y de no borrar con el codo lo que, lo que veníamos escribiendo. Eh, también esperar que el trabajo que hemos hecho, que ha estado, como, como dije antes, orientado a esa institucionalización de frutos, eh, esa sugerencia de fútbol femenino, me imagino que no puede llegar y desaparecer. Eh, y que, y que nada, que tomen la responsabilidad de desarrollar el fútbol, al final el fútbol va a crecer en la medida que crezcan todas sus áreas, incluyendo eh, en equidad de género, incluyendo a las mujeres en él, entonces nada, que, que, el, que el que venga, eh, sea quien sea, tome esa responsabilidad desde todos sus ángulos y nosotros vamos a seguir eh, dispuestas y disponibles eh, para ayudar en todo lo que podamos, porque tenemos que sacarlo entre todos, o sea, estamos estamos tarde si, si uno ve el panorama mundial, Sudamérica y Chile, estamos tarde, estamos años luz, estamos muy tarde en cuanto al desarrollo del fútbol femenino, en cuanto a hacer esos cambios de mentalidad, de, de no, es que es un deporte de hombre, no, o sea, estamos en el 2020, por favor, no, no vengan con esas cosas ahora. Entonces, nada, ojalá que el que venga siga, siga la línea de, de lo que estamos trabajando con, con ganas de, de equiparar y de tratar de cerrar esa brecha. Agregando un, poco a lo que, agregando un poco a lo que dice Joná, eh, yo creo que afortunadamente, fuera de lo que es el, la pandemia, igual nos encontramos en un contexto súper favorable para lo que es el fútbol femenino. Creo que independiente de lo que pase este año, a pesar de que puedan haber retrocesos, el fútbol femenino y quizás sobre todo con la selección y todo lo que fue el año pasado, eh, se ha posicionado y ya no se puede meter abajo de la alfombra y hacerlo un poquito... Eh, poner en segundo plano o hacer desaparecer, como quizás sí se vio en, en los periodos después, de, después de, del mandato de Harold May Nichols y después de lo que fue todo el boom del, 2000, del 2008 con el Mundial Sub-20, eh, creo que hoy no nos encontramos en una posición tan vulnerable, sin embargo, lógicamente, sí nos encontramos en una posición eh, vulnerable respecto a lo que, son, lo que es el fútbol masculino. Eh, y creo que ahí... Eh, lo importante es no depender del directorio de turno, eh, más allá de si, si hemos tenido contacto o no con los, con los distintos candidatos. En este momento, al final, la, como, la prioridad ha sido estar en contacto con las jugadoras y en los proyectos que también existen desde Anju. Eh, y una vez que se decida o una vez que sea la instancia de, de sentarse, eh, es sentarse a trabajar y sentarse con a sentarse quizás a explicar todo lo que es el fútbol femenino o quizás lleguemos a alguien que ya esté muy, eh, que ya conozca mucho todo el fútbol femenino y haya que simplemente empezar a pensar en cómo construir. Como, como dijo Yona, nuestra posición con lo que es la federación, para el momento en el que estamos jugando fútbol femenino siempre tiene que ser una posición de, de trabajo en conjunto. Eh, y lo mismo nosotros buscamos con las jugadoras y con toda la gente que rodea el fútbol femenino. Eh, Muchas veces vamos a estar en desacuerdo en, distinta, en distintas decisiones que se tomen o formas de, de llevar a cabo la, la toma de decisiones y la acción, eh, pero finalmente en este momento se necesita de todas las partes para construir en, en conjunto. Y además, no solamente centrarnos bueno, nosotros como asociación nos centramos en las jugadoras, pero no olvidar que al final las mujeres pueden, pueden estar en distintos ambientes, o sea, están las jugadoras, están las árbitras, están las mismas mujeres en, en posiciones importantes dentro de la NSP eh, y eso es algo que tiene que ir construyéndose en el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy muy, pero muy de acuerdo cuando tú señalas que todos los actores, todos aquellos que estamos involucrados, ya sea futbolistas, cuerpo técnico, comunicadores, médicos, kinesiólogos, dirigentes, tenemos que estar en la misma senda para que esto crezca. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay un tema que también eh, me, me hace bastante ruido, que es también la, la forma de, de torneo que tiene también la categoría. ¿Qué les parece esto de los porcentajes desde de la rama adulta y también fe, eh, de las ramas menores para con el fútbol femenino? ¿Eso también se está en estudio de modificación o está en veremos? La creación de la primera A y la primera B es algo bien reciente y yo creo que va muy de la mano con el trabajo con un poco la licencia de clubes y cómo desde Conmebol para este año 2020 eh, ya todos los clubes masculinos de primera A y primera B tenían que tener su símil en, en el fútbol femenino eh, en lo personal y esto es desde, desde mí desde yo como test eh, creo que por cómo, está, cómo es el país eh, es muy complejo tener un campeonato de 33 equipos eh, por lo mismo tampoco se hace a nivel, a nivel masculino eh, entonces en sí, yo en lo personal y esto no es una algo, la postura uh, lo quiero dejar muy claro eh, yo encuentro que está bien que haya una primera y una, y una primera B porque también hay una distancia muy grande que puede ser o porque hay equipos que recién están ingresando porque hay equipos que llevan muchos años preparando a los planteles eh, y porque es un trabajo lo que sí es que importante trabajar es que exista una movilidad de clubes o sea que, que no siempre sean los mismos 17 abajo y los mismos eh, los mismos 16 arriba eh, hay que considerar que en otros países en las principales ligas la primera división tiene máximo 10 equipos 8 equipos y la, y la competencia por subir y bajar es muy reñida en la primera vez pero lo otro lo de arriba es, es así como muy parejo eh, por otro lado, el tema de los porcentajes Y yo creo que sobre todo el año pasado Con cómo se vio el término del campeonato Por, por el estallido eh, Lógicamente, cuando uno Cuando uno acepta un tipo de bases Y luego esas bases se tienen que cambiar Siempre van a haber partes que no estén conformes eh, En ese sentido, hubo mucho malestar en la primera vez Por equipos que subieron Y que quizás en el papel no se esperaba que subieran, etcétera eh, pero yo sí le veo un tema súper importante, y ahí volvemos a lo que he estado hablando hace un rato, que al final, al tener este porcentaje para poder subir y poder bajar, o sea, para poder subir, eh, tú te encargáis de que los clubes que quieran subir, no solamente se estén preocupando de tener un equipo adulto competitivo, sino también de desarrollar a sus jugadoras menores. Porque si no, yo como club me encargo solamente de buscar a las mejores jugadores, a las, mejoras, a las mejores jugadoras eh, ponerlas en la cancha y que me ganen pero no me interesa el formar categorías más, más jóvenes y en ese sentido quizás este tema de los porcentajes viene viene en búsqueda de eso quizás ahí, quizás ahí la Cami nos puede contar mejor un poco cómo es la experiencia de Calera eh, yo, en lo personal, lo que sé, igual quieren una sub-15 que compite y existe mucho interés también de, de fomentar las damas menores, pero no sé cuál es tu posición personal como del tema porcentual. Mira, yo creo que en lo personal y lo que hemos hablado con algunas jugadoras de otros planteles eh, ah. es que no existe, eh, no debería existir en el fondo esta ponderación y no es por un tema de no potenciar la categoría inferior, porque convengamos es que creo que es muy importante, de hecho yo eh, soy parte del cuerpo técnico de la sub-15, entonces eh, sé lo que es lo inicio de las niñas, sobre todo en un campeonato, por ejemplo, que en el año 2019 tenía solo seis equipos sub-15 y uh -huh. Calera era el único de primera vez, lo otro eran todos de A, entonces ahí uno se da cuenta que en el fondo eh, se empieza como desde lo más básico, por dar un ejemplo, y cuesta mucho poder consolidar un equipo eh, adulto, eh, aún más por un tema de que eh, algunas jugadoras vienen a préstamo, eh, luego viene otro club, les ofrece alguna posibilidad mejor eh, y por supuesto cada uno es libre de, de forjar su camino, eh, pero sin embargo como que te queda ese sentimiento encontrado de que eh, han pasado tan buenas compañeras por, por tu equipo que entre todas hubiese logrado algo grande. Pero como igual el fútbol femenino es como súper migrativo en ese sentido. Eh, eh, es difícil poder consolidar y por eso yo creo que es el dolor. Eh, no sé si dolor es la palabra, pero es como eh, ese sentimiento raro de que igual uno piensa que el desarrollo del fútbol femenino depende de todo. Pero, ¿qué pasa cuando le quitas la competencia, por dar un ejemplo, a una categoría que también le es importante un ascenso? Porque convengamos en que en el 2018, si mal no recuerdo, eh, Universidad Católica y Santiago Wander, debe, por, por ponderación, ellos debían ba eh, bajar a primera vez y se mantuvieron en la categoría. Y este año nuevamente no va a existir eh, la posibilidad de que equipos de, eh, desciendan o asciendan eh, por lo tanto no va a existir esa competitividad en, en, el, en el equipo Primera, B, primera A perdón, porque van a ser los mismos en el fondo que van a estar ahí. Y por otra parte, eh, preguntar eh, la posibilidad o como una idea que también varias jugadoras de Primera B me han comentado, eh, sobre todo de mi equipo igual, de formar quizás un torneo, algo así como una Copa Chile, de jugar todas contra todas, eh, quizás no ahora por el contexto pandemia, eh, estamos todas de acuerdo en eso, pero quizás en un futuro, así que eh, más que nada eso es como la, el sentimiento, eh, lo hablo de manera personal y también agrego opiniones que de compañeras que van a lo largo comentando expresando, así que. Sí, creo que está perfecto que se en que se planteen opciones eh, Quizás a veces los canales de propuesta eh, o las recepciones eh, o, o poder cambiar algo que también cambió hace muy poco eh, es como se ve como complejo, pero, pero es parte también de, del construir y el probar. Yo creo que la primera A y la primera B lleva poco tiempo: 2018, 2019, con suerte, 2020, ni qué decir. Eh, y yo creo que hay que ir viendo la evolución, este año ya eran 33 equipos, donde originalmente tendrían que ser 14 en la primera, 19, o sea, sí, 14 en la primera A, 19 en la primera B, eh, yo creo que todos leímos ahí, lo, lo, como un poquito decía antes eh, Gonzalo, el, estas propuestas que venían de la mano de los distintos candidatos eh, y que en uno venía esta opción de, de la Copa Chile, yo creo que hay... Hay que ir viendo, o sea, esto se va construyendo y son cambios que se van haciendo y también van a ir reflejando el desarrollo que haya del femenino. Yo creo que ahora hay que esperar lo que pase este año hasta donde yo tengo entendido si hay descenso, quizás me estoy equivocando, pero en esta liguilla que existiría en caso de que vaya al campeonato eh, habría descenso, no quiero poner las manos al fuego, pero siento haberlo leído. Pero claro, lógicamente pasa que no hay ascenso porque como no va a haber campeonato de la primera B, no habría ascenso lógicamente. Eh, quizás sí se equilibrarían un poquito ya las cantidades, sería un campeonato de, de, de, claro, de 14 y de 19, pero pero sí, yo creo que al final, como como lo mencionamos en esta reunión que tuvimos y que igual fue súper valiosa con las capitanas de, de primera B, eh, acá hay que sentarnos a trabajar y empezar a barajar las ideas de qué... Opiniones positivas tenemos sobre la liga, qué cambios le querríamos hacer eh, y cuáles son las sensaciones de las jugadoras. Finalmente, como ANSUF, nosotros nos, nos conformamos para eso, para poder ser la voz de la jugadora eh, y poder intentar ser este canal con la federación eh, para desarrollarlo. Mira, qué genial eso que comentas en este caso, Tess. Igual han tenido conversaciones con los cuadros de primera vez, que obviamente las muchachas quieren jugar, quieren, como decía Camila, esa competitividad, porque obviamente el futbolista tiene eso en su, en su ADN, pero comprendemos la situación que se está viviendo a, a nivel país. Y en base a la primera vez. Me imagino que ustedes han hecho un catastro de la situación que está viviendo cada uno de los clubes, porque, por ejemplo, en el caso de Unión Calera, donde estamos con Camila, seguimos haciendo charlas, seguimos trabajando también los cuerpos técnicos para hacer eh, el ejercicio respectivo para que las muchachas se mantengan en forma. Seguimos nosotros informando en nuestras redes sociales lo que estamos realizando, pero hay otros clubes que desafortunadamente no cuentan con esas opciones. Me imagino que han investigado al respecto. Sí, sí. Eh, nosotros... Es... ¡Ah, dale, dale, dale. No, dale, No, que desde... Bueno, desde el, nosotros en general tenemos un contacto constante con las capitanas y en el contexto de pandemia, eh, que todas las situaciones, toda la información iba cambiando muy rápidamente. Eh, creo que se dio un canal de, de comunicación bastante positivo, preguntándose cada dos semanas eh, cómo estaban y, y cuáles eran las situaciones... Eh, uno sobre la enfermedad y sobre posibles contagios y, y sobre todo cuál era la situación de ellas como jugadoras, de los cuerpos técnicos, de la comunicación con los delegados o la comunicación con los clubes. Y creo que una vez más es un universo muy heterogéneo, eh, haciendo eh, haciendo alusión solamente a la primera vez, eh, es muy complejo porque el campeonato todavía no había iniciado, entonces hay clubes, que venían trabajando, que habían hecho una pretemporada porque ya venían trabajando desde el año, desde el año pasado eh, por apoyo del club eh, que son algunos casos, por autogestión, que son muchos casos como en el caso de Calera, eh, pero también hay muchos clubes que ni siquiera partieron entrenando, porque eran clubes que venían incorporándose recién, o sea, este año eh, entraba Melitilla, eh, entraba eh, San Fernando, San Felipe. Eh, bueno, UACH empezó a hacer Deportes Valdivia, eh, y así hubieron, hubo muchos clubes. Barnechea que, Barnechea, exacto, que son clubes que recién se estaban formando. Eh, entonces, eran situaciones muy diferentes, eh, pero al final, claro, quizás haciendo alusión solamente a los clubes que venían trabajando el año pasado, eh, hay muchos que, que ya venían arrastrando problemas de la normalidad del fútbol femenino que, que ya es precaria y que ya está en un, en un sentido de crisis y que lógicamente con, con el tema de la pandemia se profundizó aún más eh, también hay clubes que lo estaban haciendo muy bien pero ahí como te digo, son diferen, diferencias súper grandes y después si lo pones también al lado de lo que es la primera A se genera una, una varianza súper grande entre el club que tiene menos apoyo y el club que tiene más apoyo bueno, en ese caso creo que Camila maneja más información al respecto porque, claro, como al ser capitana, al tener un roce obviamente en la parte técnica con la Sub-15, creo que ahí tú me podrías complementar, Camila, más detalles sobre esta situación. No te escuché lo, lo último, se me cortó ya. Gonzalo, porfa No te preocupes, lo que te decía es que tú te tienes más bagaje en este caso al ser capitana del equipo Y como tú eres también parte de la e técnica de la Sub-15 Me imagino que has tenido contacto con otros entrenadores, también con otras capitanas, con otras jugadoras Y tienes más bagaje e información al respecto de lo que está sucediendo con la división como tal Sí, nosotras, bueno, eh, creo que toda la información que es como más oficial fue la que tuvimos con ANJUF, eh, que se hicieron presentes, si no me equivoco, 15 capitanas o representantes de equipo, eh, los cuales estaban equipos en, en buenas condiciones, por decir buenas, eh, que se mantenían entrenando, tenían, se conectaban por lo menos algunas veces por Zoom o por Instagram, o les enviaban rutina, pero es lo que hice las chicas, eh, hay equipos como Melipilla, Barnechea, que eh, las mismas capitanas comentaron que ella se conocían hace dos semanas algunos eh, no tenían absolutamente nada con el club solo alcanzaron a entregar los documentos y no tenía ni siquiera conformado un cuerpo técnico entonces creo que igual ahí eh, bueno seguimos en el tema de la fiscalización en el fondo eh, como volviendo a eso ya que se, eh, igual uno nos explica eh, ¿Cómo hay cuerpos equipos que tengan solo un DT? Porque creo que una chica dijo que tenían solamente un DT Que él le entrenaba la sub-17 y la adulta a la vez Entonces ahí tú igual te das cuenta de, Y dices, claro, o sea, efectivamente eh, va, va a existir un campeonato de transición Que no sabemos si se va a hacer Por la situación actual que vivimos eh, En el caso de realizarse, eh, también al tú saber que, que, que fue tu presidente o el representante de tu club eh, el que dijo que en el fondo no, no quiere que participe, eh, como que igual viene una decisión de más arriba y hay que respetarla igual. Eh, uno como jugadora puede sentir muchas cosas, pero siempre hay que seguir algún protocolo, el conducto regular, eh, comunicarte con las personas. Nosotros yo creo que aclaramos todas las dudas de la reunión con Anju eh, no, quizás no, no, no fue lo que uno quería escuchar, que era que no había un campeonato, pero también somos conscientes de la situación de, de primera A y de primera B, de que no todas las jugadoras tienen un transporte propio, por ejemplo, entonces eh, conociendo también esa realidad, tú te pones a pensar y dices eh, lo más probable es que en el caso de que exista esta operación retorno sea súper difícil porque hay muchachas que sí se van a tener que trasladar en transporte público y ellas vuelven a una casa donde están sus familias, eh, si haces, por ejemplo, recuerdo que mencionaron eh, como tirar un escupo en eh, la cancha, era como una multa súper grande para el club. Entonces igual que el club asuma todas esas responsabilidades, eh, no, no, lo veo como súper lejano eh, en ese sentido. Pero en base a, a, la, a, la, a la opinión o a la postura, por llamarlo, eh, es súper variable la realidad de la primera vez, por el tema de que los equipos nuevos, eh, pucha, eh, también Unión Española que el año pasado igual por el estallido social se vio súper perjudicado, eh, por darlo de ejemplo solamente, entonces son equipos que el año pasado por no ascender eh, perdieron jugadoras súper importantes, entonces este es un nuevo año, que nuevas chicas se fueron para allá y el próximo año quizás ni siquiera puedan jugar nuevamente y se vuelven a desarmar los planteles, entonces es como más que nada eh, eso eso es como eh, que pierdes un año eh, sin embargo nosotros como equipo somos súper responsables, sabemos de la competencia que estamos y seguimos entrenando eh, a veces con, eh, con todas las ganas eh, a veces te bajoneas pero Sabes que tienes que dar la lucha porque el fútbol femenino, como dicen ustedes, eh, es parte de todo. Y si nos ponemos a criticar, a criticar, eh, en el fondo no, no vamos a avanzar. Y la idea es avanzar, mejorar el formato de campeonato, por ejemplo, eh, revisar algunas cosas. Pero entendemos de que esto también es un proceso. Y quizás ni siquiera seamos nosotras las que vivamos ese proceso de tener un contrato. Eh, pero es por las chicas que vienen después. En mi caso yo soy mamá, tengo una hija y mi hija juega a la sub-15, entonces yo espero que si a ella le gusta el fútbol eh, como me gusta a mí, eh, ella tenga la oportunidad de, de estar en algo más serio, más profesional, así que creo que es de todo. Sí. Sí, efectivamente. Hoy vamos a pasar en estos momentos a las redes sociales que están muy activas el día de hoy. Tenemos acá un saludo de nuestra compañera de labores, Claudia Ebelman, que le manda saludos a nuestro DJ Fagir. Les comento que Claudia Ebelman junto a Arturo Walden, más conocido como el Kiwi. Pronto por la señal de Tusana X van a hacer un matinal que se llama Upa Chalupa. Así que para que lo sintonicen por la señal de nuestra radioemisora, esto va a estar de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Así que atentos con eso. También hay posteos al respecto de la situación que se está viviendo con algunos clubes. Por ejemplo, acá nos escribe Pablo Soto Lascani, que lo entrevistamos la semana pasada, que él trabaja con el cuadro de Deportes Quillón y también con Independiente de Cauquenes. Y él me estaba comentando en la interna que también están trabajando con el cuadro de Cauquenes para conformar un cuadro femenino. Así que un saludo para Pablo, que nos está sintonizando. Acá nos escribe nuestro amigo Carlos Tolosa, que dice «¿Existe algún listado de futbolistas femeninas que se encuentren libres como para que los clubes pudieran recurrir a este?» Para poder eh, buscar jugadoras Para este campeonato de transición O campeonato nacional 2021 Una pregunta que le hace a ustedes muchachas Nuestro auditor hmm. eh, Yo creo que Igual antes de responder la pregunta Tan directo hay que hay que considerar Que el, el tema de libertad de libertades jugadoras Igual es súper complejo en, en el campeonato de fútbol femenino A diferencia del masculino Donde cuando vence el contrato El club ya no te quiere se, se termina con el contrato y el jugador queda libre en el, en el fútbol femenino está el sistema de la libertad de acción eh, y que siempre es un tema, cada vez que hay un cambio de torneo, porque o el club te la cede, o tú la pagas, o la paga el club eh, y lógicamente eso es una posición súper compleja, o te dan a préstamo eh, para ahora, para lo que lo que vendría siendo el, el, el campeonato de la primera A Claro, quizás hay clubes de la primera B que podrían dar a préstamo jugadoras para no perderlas así para el año 2021 y que de alguna manera se mantengan en la competencia. Eh, pero de lo contrario, hay muchas jugadoras que eran activa, eh, activas el año 2019 eh, y si el club no les libera el pase o no se las da a préstamo eh, o el club que las quiere no va a pagar esos pases, eh, lógicamente lo ideal es que la, no es que la jugadora internalice ese costo que es desde las 10, 10 UTM cuando es adulta, 15 UTM cuando es sub-15 y si es seleccionada es el doble. Eh, lógicamente yo creo que hay una gran piscina de jugadoras eh, que se podrían elegir de la primera vez y que las dan a préstamo y con el objetivo de que mantengan un, un ritmo, pero lógicamente ahí, ahí se genera esto de que existe esta transacción de por medio y que muchas veces los clubes no invierten en el femenino, pero sí cobran esas 10 UTM cuando una jugadora se quiere ir de, de los clubes. Claro. Hoy acá <ríe> eh, hace, una, hace una pregunta y esto se la, esta pregunta se la voy a hacer a Iona, que la escribe la profesora Paola Mendoza del cuadro de Unión de la Calera, que es una pregunta muy interesante. En relación a la política deportiva, Creo que es fundamental si procede el cambio de la constitución, obviamente eh, estamos esperando el plebiscito que sería haría en octubre del presente año. En este caso, en base a ese cambio, en caso de aprobarse la, el cambio de la constitución, desarrollar el deporte como un derecho y deber del país, no solamente el fútbol, sino que más bien todo nuestro deporte. Y acá me quiero detener y quiero compartirles lo siguiente. Unas muchachas que practican canoa y que estaban clasificadas para Tokio 2020, que se va a realizar el próximo año, acusaron en un medio de comunicación que la Federación Olímpica no les brindó ni un solo apoyo, no tienen elementos para entrenar, y ellas señalaban que en una semana, sin hacer nada, perdían el trabajo de años. Es a lo que apunta la profesora Paola, que eso también... Se quiere implementar dentro del fútbol femenino para que no se vaya perdiendo todo este trabajo que ustedes han realizado en estos cuatro años en la parte dirigencial. Y todos aquellos que comenzaron este campeonato a partir del año 2008, para que no se pierda esa senda. Sí, eh, vi esa noticia y, y, y me duele, me pega fuerte. Yo trabajé eh, mucho con trabajo todavía con dar Chile, que es la comisión el Comité Nacional de Atletas. Eh, nosotras igual trabajamos sobre eh, el, la precarización que existe en el fútbol femenino porque lo comparamos eh, y es una comparación súper válida con el masculino porque existe una discriminación de género, pero también entendemos que dentro del contexto nacional eh, el deporte queda muy relegado, queda muy en, en, muy precarizado, muy en ni siquiera segundo plano, tercero, cuarto plano. no Les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotras y que nos sigue pasando, pero que nos pasaba con... con con mayor intensidad hace cuatro o cinco años que no teníamos visibilidad, que no teníamos apoyo, que nadie nos conocía. Todavía nadie nos conoce, pero pero saben que, que los equipos tienen ramas femeninas, saben que existe la asociación, saben de la selección. Pero atletas olímpicos, la gente no los conoce, no los conoce su nombre, no, no, no tienen eh, el apoyo. O sea, ¿cómo van a tener que estar denunciando a través de redes sociales? Nos encuentran una falta de respeto. Atletas olímpicas, olímpicas. Eh, creo que eso es una falla de sistema. Creo que eso es una falla de sistema, obviamente que nos pasa a llevar a nosotras eh, como futbolistas también. Eh, es lo mismo que hablábamos antes: no existe institucionalización, no existe. Acá hay un deber de la federación, eh, de cada federación, de desarrollar su deporte en equidad de género, en buenas condiciones y todo. Y, y no existe, no se hace. O sea, no te imaginas la cantidad de problemas que, que yo vi cuando estuve trabajando más activamente en el Dar Chile. Eh, ...de los atletas que estaban totalmente votados... ...totalmente eh, tenían que autogestionar su propio su propia preparación... ...para un juego olímpico o para un mundial... Eh, ...cosas que yo... ...cómo puede ser que esté pasando... ...bueno, y por eso también nos va tan mal... Eh, y, y, ...y los pocos grandes... ...o sea, tenemos grandes atletas... ...pero las pocas grandes victorias que tenemos... ...las pocas grandes medallas... ...son autogestiones ...y eso no puede ser, o sea... Lo mismo que en el fútbol femenino, ¿cuánto hubiésemos ganado o cuánto, cuánto más alto hubiésemos llegado en, en selecciones, en campeonatos, en mundiales, si, si hubiésemos tenido mejores condiciones de preparación, tanto en los clubes, porque es donde uno está durante todo el año, como en los mismos procesos de selección? Eh, ¿Cuánta mejor preparación internacional, partidos internacionales, eh, mejores condiciones, mejor indumentaria, eh, mejor preparación física, mejor preparación técnica, mejores cuerpos técnicos, sabemos que en el deporte de elite lo que marca la diferencia son los detalles y nosotros nos caemos ni siquiera en los detalles mínimos, nos caemos en los detalles grandes, nos caemos en la alimentación, nos caemos en el transporte, nos caemos en esas, esas cosas, entonces a mí me indigna, me indigna muchísimo lo que pasa en los otros deportes, me indigna muchísimo lo que pasa en mi deporte también eh, y, y no, es una falta de respeto, es realmente una falta de respeto con el deportista, con el, con el trabajo. Eh, que hacemos eh, y, y, y por el que al final nos rompemos la espalda y, y estamos solos, estamos votados, estamos dependiendo de una autogestión, estamos dependiendo de, de, de algún benefactor que, que, que quiera ponerse con la lucas o de alguna fundación y no debería ser así. Eh, y yo creo que eso evidencia también la, la, la mala gestión, la mala infraestructura que tenemos deportivamente, la mala cultura también, o sea, pasa por un tema educacional. Eh, en, no en, solamente los colegios, eh, en los colegios, no o, o el deporte es como un accesorio, eh, en las universidades muchas veces te dicen usted vino acá a estudiar o a jugar eh, y la verdad es que, bueno, siendo súper autorreferente pero me tocó estudiar afuera eh, y me trataba como una rockstar, o sea, tenía todas las condiciones y yo no estaba en una gran universidad que le diera full apoyo al deporte, de hecho era el mínimo, era una universidad muy chica, 500 personas, o sea, era nada, un pueblito, y, y tenía las condiciones igual o mejores que las que yo tuve en procesos de selección acá, entonces uno ahí hace la diferencia, bueno, claro, por eso Estados Unidos también le va tan bien, porque tiene otra cultura deportiva, porque entiende que el currículo escolar y el currículo académico universitario no puede ir separado de lo que es la, la formación íntegra de los deportistas. La formación íntegra te obligan a tomar eh, eh, electivos te obligan a tomar cursos de, de liderazgo, de preparación física, porque entienden que si estáis estudiando economía no podía hacer 24 horas de economía. Tenés que hacer tus horas de economía y tenés que hacer tus horas de, de preparación humana, de, de, de hablar, de saber cómo comunicarte, de vida. cómo conectarte. Claro, entonces forman personas mucho más íntegras, mucho más completas y, y en eso el deporte. O sea, yo, yo soy una fan del deporte en general, creo que entrega valores que muchas veces no encontramos eh, en los colegios, a veces lamentablemente tampoco en las casas, eh, y son valores que te entrega el deporte muy rápidamente, como es la disciplina, eh, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, la superación, eh, todas esas cosas, entonces... Sí, creo que es un problema de sistema, es algo que, que, que tenemos que trabajar y bueno, circulando a lo, a lo primero que con lo que partió la pregunta de, de los comentarios eh, Deporte de Derecho Constitucional eh, Nosotros apoyamos eso, yo lo apoyo personalmente eh, Tiene que haber un cambio de Constitución tiene muchas falencias pero sí eh, lo impulsamos desde, desde ARCHILE también Los deportistas queremos que haya eh, un marco normativo, un marco legal que obligue claro. a que esta estructura realmente eh, se construya, se fiscalice eh, y, y funcione de mejor forma y no no como caridad. No como caridad, nosotros no, no jugamos, no, no practicamos deporte por caridad. Lo amamos, lo hacemos porque lo amamos, amor al arte sí, pero es un trabajo y, y tiene que ser reconocido como tal. Ahí quería señalar algo que complementa acá nuestra panelista y también coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Carla Ravera, que dice lo siguiente. Y muchos equipos grandes solicitan a solicitan a sus jugadoras, eh, toda, todas con la libertad de acción, teniendo ellos la posibilidad de pagar. Entiendo las diferencias que existen entre los clubes. Coincido con la profesora Paola en lo que comentaba en la pregunta que estaba respondiendo. El deporte como un derecho y como un deber. Que por ley los clubes y el Estado otorguen lo necesario para el desarrollo del deporte en general. Cosa que exactamente en ese sentido está haciendo Argentina. Que Argentina también está complementando en ese aspecto la parte estatal y lo que yo encontré maravilloso del fútbol argentino femenino es la forma en cómo los medios de comunicación están trabajando las transmisiones, eso yo lo encontré maravilloso porque las muchachas están jugando también en los partidos preliminares y la gente las están siguiendo paulatinamente y eso también queremos que pronto o cuando ya termine toda esta situación y se dé de forma paulatina en Chile se empiece a implementar Sí, yo creo que ahí Ah, estoy hablando, perdón o, ¿O no? ¡Venga! No. ¡Ah, perdón! Me quiere pegada viendo la transmisión. Eh, yo creo que ahí lo que tú hablas es muy importante, eh, cuando hiciste mención al, al tema de, del periodismo, de, de cómo se habla del fútbol femenino, eh, y, y lo hablamos varias veces con Anjou. El contrato no te va a dar la profesionalidad. Eh, tú, tú necesitas ahí un contexto que sea profesional. Y eso es el trabajo de tu club, el trabajo que tú hagas ahí entrenando, las condiciones en las que entrenís, las condiciones en las que juegas, eh, si lo que tú haces se visibiliza, si tú puedes jugar en el estadio, si tú llegas ahí en bus al partido. Eh, ¿Qué hablan los medios de fútbol? Eh, ¿Te aparece eh, solamente la noticia del fútbol cuando pasa algo malo o te cuentan acerca del partido y el resultado del cual se habló? Eh, para que nosotros lleguemos a lo que es eh, un fútbol profesional Y no lo comparo con cómo es el fútbol masculino en Chile Sino cómo es el fútbol femenino profesional Cómo está siendo en España, que es un caso de éxito También muy nuevo Cómo está siendo en Inglaterra, en Alemania eh, Cómo está siendo, ojalá en algún momento Cómo, cómo, cómo es en Estados Unidos eh, Tú necesitas hay un contexto que sea profesional Entonces hay distintas vías Para llegar hasta profesion al profesionalismo eh, la vía que tomó Argentina, por ejemplo, fue esto de que AFA financiara parte de los contratos eh, México tiene su vía, bueno, Inglaterra también eh, Pero lo importante ahí, y también uniéndolo un poquito con, la, con lo que habló Jonah antes Es generar las estructuras para que tú puedas crear jugadoras profesionales eh, Que partan desde el colegio, que del colegio salten a un club Que del club eh, puedan llegar a un club que juega en FPA a NFP y que no recién a los 15 años se estén enfrentando a los primeros entrenamientos de fútbol, sino que ya lleven por lo menos 5 años o 7 años eh, estando acostumbradas a trabajar con el balón. Eh, y eso de la mano con, eh, lógicamente, condiciones profesionales que te las entregue el club. Eh, entonces creo que, que es importante, son muchos pilares en los que hay que trabajar finalmente. Efectivamente y en base a eso, antes de irnos a nuestra tanda comercial, hay otra pregunta que nos realiza la profesora Paola que es la siguiente. ¿Ha considerado el tema de las bases en relación a las chicas que suben de categoría? ¿Por qué lo dice? Los préstamos en la competencia de la primera división B que este año ya no serán válidos. Por no tener competencia Sabiendo que corresponde al segundo año de préstamo Es la compra o la voluntad del club A liberar su base. ¿Han sabido casos de algunas jugadoras Que se encuentran en esa situación Dentro de la primera división B? ¿La has consultado alguna inquietud al respecto? Oye, ¿me, puede ¿Me puedes repetir la pregunta? Que no, no la escuché bien Se cortó entre medio ya. ya, no te preocupes, te la vuelvo a reiterar Que la que pregunta es que ¿Han considerado el tema de las bases En relación a las chicas que suben de categoría? Los préstamos en la competencia de la Primera División B, que este año ya no serán válidos por no tener competencia, sabiendo que corresponde al segundo año del préstamo, ¿es la uh -huh. compra o la voluntad del club a liberar su pase? Y en ese caso, obviamente, han habido algunos casos de algunas muchachas de nuestro club que se encuentran en ese caso y otras de otros equipos y también han sabido cómo eh, afrontar esta situación. Bueno, yo creo que... Sobre el detalle de las bases eh, y cualquier modificación que pase para, para el próximo año, eh, nosotros en lo personal aún no lo hemos hablado con, con, con la NFP y con la sugerencia del, del fútbol femenino, que es donde nosotros también tenemos relación, principalmente porque creo que en este minuto y cuando estuvimos comunicándonos con la NFP y con las jugadoras, el tema era el regreso o no del torneo. Eh, el detalle después de las bases y qué pase, por ejemplo, con ese tema de los préstamos, que es súper relevante, o con las mismas jugadoras que cumplían 18 años y que aún podían jugar en la sub-17 por este sistema de los cupos. Yo creo que todo ese detalle es una discusión que va a existir a nivel de delegados de los clubes eh, una vez que se vuelvan a hacer los consejos de delegados eh, y que un poco se haya un poquito más de... de de, de información y, y se sepa qué va a pasar. Yo creo que en este minuto eh, me imagino y espero que los esfuerzos estén en, eh, por un lado, ver si va a suceder la primera y si es que sucede, que sea exitosa y que, como dijo yo un comienzo, no vaya a ser un, una fuente de, de rebrote de, de, del virus eh, y, lógicamente, por el otro lado que, que se, se ponga a trabajar en, en todo lo que es la, la primera vez y las mejoras que puedan haber eh, pero creo que en este minuto más detalles nosotros como ANJUF no tenemos eh, pero sí yo creo que y, y hago la invitación nosotros ya ya nos comunicamos con todas las capitanas e informamos de que queríamos hacer una mesa de trabajo para el desarrollo de la primera vez y yo creo que todas, todas estas inquietudes sobre las bases y eh, sobre las mismas preocupaciones que, que tienen los clubes y que son totalmente válidas y que, y que van a pasar por estas modificaciones que hayan, eh, nosotras Siempre vamos a estar dispuestas a canalizarlas y a ponerlas sobre la mesa si es que las distintas partes nos sienten que están siendo escuchadas. Eh, ahora, el tema de los pases, no solamente en este contexto es complejo, sino ya en general. Eh, me imagino que, que, que Calera quizás pasa por lo mismo, en el sentido de que si les cobran eh, las 10 UTM por una jugadora, ¿quién recibe esas 10 UTM ¿Unión La Calera como club o Unión La Calera como fútbol femenino? Eh, yo no, no, no, no tengo la respuesta y quizás Caminos nos puedes ayudar pero pero el tema de los pases es súper complejo sobre todo cuando está terciarizado el equipo y, y esa plata que uno está pagando y que lastimosamente pagan las jugadoras eh, no llega al desarrollo del fútbol femenino yo creo que en un, en un universo perfecto donde el sistema funciona como debería funcionar las transacciones tendrían que ser entre los clubes un club quiere una jugadora y si la querías en serio le vaya a pagar el pase eh, no vas a llegar con el pase libre o no vas a pagar tu, tu, tu pase o, o peor aún, no vas a llegar libre y cuando te quieras ir te van a cobrar si tú no pagaste un peso y tampoco invertiste lo suficiente eh, y es un tema que está en discusión y que nosotros siempre hemos sido bastante críticas porque si bien le da un orden al torneo para que <ríe> no, no se generen migraciones gigantes de jugadoras eh, también frena muchas libertades y encadena a jugadoras e instituciones que muchas veces no están interesadas en la jugadora o realmente no están preocupándose por su desarrollo y su formación. Y eso igual es un tema complejo que obviamente esperamos una pronta solución y que cuando ya se hagan los estatutos respectivos, no solamente dentro de la federación y la misma NFP, sino que también en caso que llegase a aprobarse la constitución, se haga este cambio que acá nos sugiere la profesora Paola y también las muchachas de ANHUP. Vamos a pasar en estos momentos a esta pequeña tanda comercial que hacemos a través de Ataque Directo por la Señal de Tu Zona X, mencionando a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa salga por esta radio digital que ustedes ya pueden seguir a través de sus redes sociales, arroba tu zona X en Facebook, Twitter e Instagram comenzamos con nuestros amigos de Nuble Print. Nuble Print, para que lo sepan muchachas, es una pyme que se dedica a realizar tazas, llaveros, relojes. Y también algunos productos relacionados al, al fútbol y al tenis en particular Ellos son provenientes de Chillán y se la han jugado con todo con el fútbol femenino Así que ahí le queremos dar las gracias porque New Lebrun, para que ustedes lo sepan Hizo unas tacitas maravillosas al cuerpo técnico, me incluyo También de, de Unión Calera que nos hizo unas tacitas ahí bien bonitas Que las vamos a estar mostrando prontamente Y esperamos ahí que le llegue a nuestra capitana ¿O no Camilita? ¿No llegó su tacita todavía? Aún no. Aún no, pero ya le, ya le va a llegar. Así que agradecemos a Nubleprint. Para más información, pueden visitarlo en su Instagram, arroba nubleprint. Y pueden escribir al WhatsApp más 569 7829 Y si ustedes muchachas quieren encargar tacitas de Anjub o algún llavero también relacionado a Anjub, pueden escribir a Newbleprim, pueden ir de parte de ataque directo y les van a hacer un 20% de descuento. Así que, ¿qué mejor oferta para Newbleprim? Aquí yo tengo un llavero. Espérenme un momento. Les voy a mostrar acá el trabajo que ha hecho Eduardo. Aquí tenemos el llavero de Unión Calera que me hizo Eduardo. ¿Lo ven, muchachas? Ahí está. Ahí sí. Esto sí. es un llavero de Unión Calera que me hizo Eduardo, que le agradezco. Y acá tenemos el de ataque directo. Así que un gran trabajo el que realiza nuestro amigo, que se la sigue jugando por el fútbol amateur, el fútbol profesional y el fútbol femenino. También pasamos a nuestros amigos de Estilista Turco, para que ustedes lo sepan muchachas, esta es una pyme de salón de belleza que lleva más de 5 años dentro de, este, de nuestro país. Ahí estábamos viendo algunas imágenes de algunas muchachas que han pasado por este salón de belleza, que han hecho un cambio de look maravilloso, y ellos se encuentran situados en Iquique. Y justo debido al tema del coronavirus, iban a hacer algunas sucursales en Santa Cruz y en Santiago, y por los motivos que acabo de señalar, no lo pudieron realizar. Para mayor información lo pueden visitar en su Instagram arroba eduardo quafford para que se puedan interiorizar de este tremendo trabajo que realizan nuestros amigos de Estilista Turco y aquí les voy a entregar a continuación el WhatsApp que aparece en estos momentos en el GC de Tu Zona X así que le mandamos un cálido abrazo a los amigos de Estilista Turco que también se la están jugando por el fútbol femenino también queremos saludar a nuestros amigos de Deportes Corur, Indumentaria Deportiva, que hacen un trabajo maravilloso en la confección de petos, eh, buzos, eh, morrales y también confección de, de equipos eh, deportivos. Y en este caso, los muchachos de Corur están realizando el, la vestimenta del primer equipo del cuadro de Unión La Galera, que, ya tras finalizar esta pandemia, vamos a estar mostrando en nuestras redes sociales cómo ha sido el trabajo que ha realizado Deportes Corul. Para más información, lo pueden visitar en su Instagram, Deportes Corul, que está apareciendo en estos momentos en el GC de la transmisión, o también contactarse al WhatsApp, más 569-9992-79083. También queremos saludar a nuestros amigos de AquaAntu. AquaAntu, la mejor agua purificada que tú puedes encontrar en la región metropolitana. El despacho es gratis. En este caso, si tú quieres recargar tu bidón, en la primera visita tienes un costo de mil pesos. Y ya después de la cuarta en adelante, el costo es de 2.500 pesos. Para más información, ahí los puedes visitar en su Instagram, que es aqua.acua.antu. Y también a través del WhatsApp que pueden hacer sus pedidos al más 569-4555-6740. Así que un gran saludo a Bastián también, que no solamente ha hecho un trabajo a través de la región metropolitana, y les quiero comentar lo siguiente. Él también anda ofreciendo sus productos para todas aquellas personas que han ido a las marchas. Él estuvo en la marcha cuando era el pleno estallido social, que esta fue en noviembre a finales del año pasado, y la otra que fue el 8M, que también de hecho ustedes organizaron, él también estuvo presente y ahí estuvo regalando productos de Aqua Antu en la marcha 8M. Así que una, un muchacho que se la juega por las causas sociales también y le deseamos que siga teniendo éxito en su PyME. Para aquellos que gustan del café, también tenemos a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, que es una tienda online para los coffee lovers, en donde ustedes pueden comprar café en grano, también chocolates de cacao, y también cuadros que están realizados con café de grano, en donde ustedes pueden decorar su habitación o también sus oficinas. Para más información, pueden visitar su Instagram, @bazar.cafetero o contactarse al WhatsApp, más 569-7955-4102, o visitar su página web www.bazarcafetero.com Otro de los pisadores que también queremos saludar eh, es Planeta 7. Planeta 7 que es una tienda online que... Eh, vende productos deportivos, no solamente lo que es fútbol, sino que también otras áreas deportivas eh, relacionadas también a lo que es el patinaje, la gimnasia. Y también se las está jugando en estos momentos por una red de escuelas deportivas, no solamente para muchachos eh, masculinos, sino que también para chiquititas que están ya haciendo sus primeros pasos dentro del fútbol femenino. Para mayor información se pueden contactar al Instagram arroba 7 cpa o en la página web www.planetasiete.cl El penúltimo auspicio que queremos saludar también es Foodshop. Foodshop que es una tienda digital que, que ustedes pueden encontrar camisetas de fútbol ya sea de equipos de Europa, de Sudamérica, de nuestro país y a nivel de selecciones. Para más información pueden visitar su Instagram arroba foodshop.scl o su Facebook que es www.facebook.com slash foodshop.scl y en estos momentos en sus redes sociales están haciendo un concurso que están regalando una carta que tiene relación con la información de uno de los mejores atacantes que ha tenido el fútbol mundial, me refiero a Ronaldo, así que ahí pueden informarse a través de las redes sociales de Foodshop de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial y ahí pueden hacer las consultas por los precios de las camisetas a nuestros amigos de Foodshop y finalmente saludamos a nuestros amigos de Fútbol Football Connect. Football Connect que es una aplicación digital ya sea para Android y para iOS en donde ustedes pueden ...colocar sus datos... ...pueden mostrar el trabajo que han ido realizando... ...en su carrera profesional... ...para que si existe la posibilidad... ...de que algún representante... ...o algún miembro de algún club de, de, deportivo... ...ya sea de otros países de Sudamérica... ...puedan ver tu trabajo... ...y por qué no tener una opción para... ...emigrar al extranjero... ...por una mejor oportunidad... ...en tu carrera profesional... ...para más información... ...lo puedes buscar en Instagram... ...arroba ...y en Facebook como Football Connect Chile... ...tienen sedes en Bolivia... ...en Perú, en Colombia... También en México y recientemente en Argentina, en Chile. Y gracias a ellos, nosotros pudimos entrevistar a la tremenda Maite Zamorano, una de las mejores futbolistas de la selección boliviana. Esos son nuestros oficios que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X. Retomamos esta entrevista que estamos realizando con Tess Strelnauer y Jonah Rothfeld, eh, presidenta y de, directora de ANJU. Y aquí vamos a conversar por cosas que están pasando recientemente. ¿Cómo va el proyecto de la te televisación del fútbol femenino? Porque estuvimos viendo algo en las redes sociales y queríamos tener mayor claridad al respecto. ¿Televisación del fútbol femenino? Sí. A ver, ¿qué, qué viste? ¿Qué viste? <risas> te voy para la pelota. Sí, porque lo que tengo, lo, lo que vi en las redes sociales y precisamente las de ustedes que están trabajando en eso, pero, que, pero ¿cómo va eso? ¿Cómo va el trabajo? O, o es para largo o, o corto plazo, porque teníamos entendido que se sería esta televisación a través de la televisión abierta. Obviamente todavía no sabemos qué canal de la televisión abierta tendría los derechos, pero queríamos saber mayor claridad sobre esta tremenda ayuda que sería beneficiosa para el fútbol femenino. Mira, yo creo que ahora el, el fútbol femenino está en este periodo, una vez más, de incertidumbre. Eh, para este año, lo que, lo que había en este momento era el tema de CBO, CBO tiene los derechos del fútbol femenino eh, y el permiso de, de transmitir cuatro partidos eh, o más. Eh, han habido estas informaciones de, de la televisión en, en canal abierto, que lógicamente sería un, un tremendo aporte para lo que es la difusión del fútbol femenino. Eh, nosotros, de hecho, hoy día también lo conversábamos, eh, Creo que no hemos, no hemos publicado nada en redes sociales, pero, o sea, por nuestra parte, sí sí hemos leído en, en muchas partes que, que se habla de esta televisión canales públicos. Yo creo que más allá, si sí, si sí es un tema que podría ir o, o no podría ir, yo oficialmente, de, de algún de algún algún ente oficial que pudiese eh, informar algo, no he visto nada, pero pero sí nosotros discutíamos eh, cómo por muchos años el fútbol masculino... Eh, Sí, era, era tele, televisado abiertamente. Todo Chile podía acceder a lo que es el fútbol masculino eh, y probablemente esa visibilidad que tuvo por tantos años también eh, logró formar el producto que es actualmente eh, llevando a lo que es el CDF, etc. Eh, lógicamente sería una oportunidad tremenda eh, para el desarrollo del fútbol femenino, para la visibilidad. Eh, el mismo hecho de que las jugadoras empiecen a jugar en los estadios Actualmente hay dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con los contratos del fútbol femenino, otro que tiene que ver con los partidos preliminares del fútbol femenino. Eh, a nivel de gobierno, o sea, a nivel de proyectos de ley, no existe nada respecto a la, a la televisación, eh, pero lógicamente, a ver, lo que fue la Copa América televisada, lo que fue el Mundial televisado, el fin de semana pasado por CD se volvieron a pasar los partidos del Mundial, eh, es un producto que se está consumiendo, viene es un producto de cada vez que va a consumir más y lógicamente si existiese la posibilidad de que pudiera llegar a todos y no solamente quienes cuentan con ciertos canales premium como lo es TDO, como lo es PDF, premium, etcétera, eh, Lógicamente nunca va a ser dañino para este producto que es el fútbol femenino y que se está intentando de desarrollar. Bueno, ahí ya nos aclaraste el tema que todavía ahí está en conversaciones, pero no hay nada concreto todavía sobre esta tremenda iniciativa que se quiere aplicar. Y otro tema que también habíamos averiguado era que ustedes estaban en conversaciones con el CIFUB y también con el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo ha ido avanzando este proceso en pos de la profesionalización del fútbol femenino? Ahí... Eh... Bueno, nosotras estamos muy, muy felices y muy optimistas de esta mesa. Eh, creo que es primera vez, eh, la semana pasada fue que nos sentamos y se entabló la mesa y, y es primera vez que nos sentamos con autoridades a las que no nos tenemos que presentar y, y, y emplazarlos con responsabilidades, sino que eh, están, están aquí después de un trabajo de cuatro años, dispuesto y disponible, eh, y pensando en, en, en trabajar y en sacar cosas concretas del desarrollo del fútbol femenino. Eh, y creo que eso es un tremendo avance, porque no te puedo decir todas las veces que yo me tuve que sentar con, con, con distintas carteras ministeriales, o con distintas autoridades, y decirle como, hola, somos de la Huff. ¿qué es la JUF Somos la asociación de jugadoras, el fútbol femenino está eh, muy precarizado, estas son las condiciones, y... Y contar esa historia una y otra vez y decir, bueno, ustedes como Ministerio eh, del Deporte o de la Mujer o del Trabajo o como Federación tienen esta responsabilidad, podrían tomarla, tomémosla. Eh, y creo que es primera vez que no nos sentamos en ese con esa disposición, sino que hay una disposición de las autoridades ya, eh, hay, hay una conciencia y una toma de responsabilidad de parte de ellos, al menos así lo leemos nosotros en la primera instancia. Eh, de trabajar realmente, de sacar cosas en concreto, no, no tampoco de hacer una reunión y que salga eh, para una foto, para una revista y que quede en nada, sino que eh, se ve una pauta de trabajo pensada, te, tiene fechas límites, vamos a exponer y, y queremos sacar cosas en concreto, ese es el punto más importante eh, que lo hizo saber el subsecretario de Trabajo, eh, y que lo hicimos saber todos los actores que estábamos sentados en esa mesa. Eh, son tres carteras ministeriales eh, del trabajo, del deporte de la mujer. Eh, está la NFP, estamos nosotras y el CIFUP en eh, representante de los jugadores, así que eh, importantísimo importantísima instancia eh, donde vamos, vamos a sacarle el mayor provecho posible y, y representar de la mejor manera los intereses que, que hemos ido nosotras también eh, sacando el limpio de, de todas las jugadoras, de todos los clubes, de todas las realidades. Eh, y, y ya tenemos eh, definido un poco cuáles son los puntos que, que vamos a, a priorizar y para dónde queremos dirigir esta mesa, porque también eh, teniendo tantos ángulos posibles hay muchos caminos que se podrían tomar eh, y nosotras, bueno, tenemos ya eh, cuatro años de, de experiencia y tenemos el respaldo de las jugadoras en que, que sabemos lo que estamos haciendo eh, y creo que eso también nos lo reconoce esta mesa de trabajo eh, y vamos a trabajar en esa línea. Fantástico. Una última pregunta, ya que nos queda poco tiempo de programa, se la cedo a Camila. Eh, bueno, no sé si se escucha bien. Dame un segundo. Sí, te escuchábamos bien, Camila, no hay problema. Ya. Eh, bueno, principalmente, eh, y siguiendo la línea eh, en el desarrollo del fútbol femenino, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes en este caso? Eh, ya pensando en que se realiza Este torneo de transición En el caso de que se haga eh, La competencia para un 2020 eh, 2021, perdón Y eh, respecto a este tema Que sería fantástico Yo creo que sería una noticia Muy, muy buena eh, ¿Sería para, para ambas categorías? ¿O solamente sería contemplado un, Una categoría de jugadoras ¿Abarcaría todo? ¿Adulta, sub-17? ¿O, o como esa es la pregunta, si es para todas eh, las condiciones o si también se está trabajando, iniciando como por un grupo. Esto esto respecto respecto a, a, a quién específico, perdón Cami, como como el desarrollo que se está trabajando o, claro, o que... el tema de televisación o como me perdí en el foco, perdón. Eh, no, yo me refiero principalmente a, los contra ...a la mesa de trabajo que están teniendo con el Ministerio de la Mujer, del Trabajo, eh, en la cual se están barajando las posibilidades de quizá un posible contrato, la profesionalización más bien dicho del fútbol femenino en sí. Mi pregunta es si esto eh, se considera eh, a, toda la, a toda la categoría adulta, eh, sin importar si es de primera a o de primera vez, si también entraría a lo mejor... Eh, más apoyo a las categorías inferiores Como la sub-17, la sub-15 eh, Para allá va mi pregunta Principalmente mm, bacán. Sí, mira eh, Es muy positivo El hecho de que la mesa la conformen Distintos ministerios eh, Así como la NFP Así como el CIFUC y también nosotras eh, Porque en lo personal Yo no creo que todo lo que se hable En la mesa sea específicamente Para lo que es el fútbol competitivo eh, y eso es muy positivo, que la invitación es para el fútbol para el desarrollo del fútbol femenino a nivel nacional. Eh, obviamente nosotras entramos desde la perspectiva de las jugadoras y eso nos permite dar también una voz y, y, y nuestra posición eh, acerca de la realidad nacional. Eh, en ese sentido, por ejemplo, el, el, gran, el gran tema que nosotros percibimos es esta falta de estructura que unan todos los distintos ejes o sea, el profesional es solo una parte de, de cómo este triángulo está la formación eh, está eh, el mismo tema de cómo así, de que no sea centralizado en Santiago eh, después si te metes en el tema profesional lógicamente surgen otro tipo de problemas donde entra el factor clubes eh, donde entra el factor de que los clubes son sociedades anónimas y que también es un, una, un, un sector privado donde tampoco puedes meter tanta mano eh, donde también está el factor Conmebol internacional, que al final lo nacional se rige por lo que dice Conmebol y lo que se hace en Conmebol se hace por FIFA eh, entonces, haciendo un poquito la bajada a lo que tú preguntáis eh, en este minuto eh, está todo muy en pañales en este minuto las reuniones han sido para introducir, para introducir lo que nosotros estamos haciendo, para introducir cuál es el objetivo, porque también claro, eh, quizás podemos tener eh, objetivos súper ambiciosos eh, ...que quizás no van a salir de esta mesa de trabajo... Eh, ...o quizás... ...nosotros estamos pensando que no hay tanto que se puede lograr... ...pero en verdad se puede lograr algo súper grande... ...entonces quizás haciéndole una bajada tan específica... ...como para decir ahora sí, mira... ...estamos pensando en, en la primera A, la primera B... ...la 17, la 15... Eh, ...por momentos momento es algo súper amplio... ...pero lógicamente, así como también nosotras... ...nos conformamos con un objetivo súper amplio... ...que es que se desarrolle y que se profesion profesionalice... ...el fútbol femenino objetivo final. El tema es ahora ver el paso a paso y ver si esto es algo que se tiene que hacer, por ejemplo, de un día a otro con un proyecto de ley, o si aquí lo que hay que hacer es encaminarnos y, y pensar en esto de crear el contexto profesional. Eh, lo que sí yo creo y lo que, eh, lo, que lo que es súper importante y, y que creo que, que es muy positivo y que quizás en este momento más que nunca se ve súper, yo lo veo súper presente, es, es la representación que nosotros podemos tener, eh, y que creo que después de lo que nosotros de la reunión que tuvimos con las de la las de la primera vez eh, lógicamente uno siempre sabe qué está pasando pero el poder realmente canalizar lo que las jugadoras sienten en primera en primera vez lo que uno lee lo que uno sabe de, de también lo que es el mundo de afuera o sea está NFP está la ANFA eh, sí. qué pasa en regiones eh, qué pasa en no sé en Chiloé o, o qué sé yo como, como al final son tantos los factores pero, pero yo creo que, y, y como para cerrar el tema, es súper positiva la mesa porque no es una discusión como la que se podría estar llevando solamente con la NFP, donde hablaríamos solamente del tema profesional, o solamente con, no sé, un ministerio que vería el área laboral, sino que como es algo con tantos, eh, con tantos ejes, con tantos actores, eh, creo que si llegamos a trabajar bien y a realizar propuestas coherentes y acceder también entre las distintas partes, eh, creo que se puede llegar a un trabajo súper importante. Eh, los casos de éxito de otros países, eh, sobre todo por ejemplo Inglaterra, eh, que hace poco estábamos leyendo cómo funciona, está todo unido. O sea, el objetivo es que el fútbol sea el deporte elegido por todas las niñas del país. El objetivo era que de aquí, del 2016 al 2020, se duplicara la cantidad de jugadoras de fútbol, etc. Y son objetivos que no solamente hablan a, a nivel profesional, sino, sino desde, desde muy pequeña. Yo creo que eso es lo importante y lo relevante a la instancia, que al final el Estado se está metiendo, también con las barreras, volviendo a lo que el fútbol es privado, pero creo que esto puede generar eco en muchos sectores y que, como tú misma lo dijiste, Cami, Quizás nosotras, jugadoras actuales, no vamos a ser la, las que vamos a, a poder como cosechar y, y recibir todos los beneficios de esto, eh, pero si lo pensamos en largo plazo, pucha, ojalá las niñas que ahora tienen 15 años, en 10 años más, pucha, tengan contrato, puedan dedicarse al asunto, puedan irse a jugar afuera, puedan ganar un mundial o todo lo que sea. Yo creo que yo creo que esto es lo importante de esta instancia. Esa es la senda, ese es el camino que no solamente... Mmm... Ustedes se están realizando, sino que muchos Entrenadores, dirigentes dentro del Fútbol femenino, las mismas jugadoras Y tarde o temprano eso se va A recompensar Muchachas, se nos acabó el tiempo Se nos hizo muy corto este programa Del día de hoy, pero antes quiero compartir Un posteo de nuestra Profesora Paola Mendoza, que les manda Saludos a ustedes dos Agradece la disposición y que cualquier inconveniente o inquietud que ustedes tengan Cuentan con el apoyo del cuadro de Unión La Calera Y lo otro también es excusar a la gente que nos posteó en las redes sociales Se nos hizo muy corto el programa, hubo muchos posteos Hubo preguntas muy interesantes que estuvimos compartiendo Pero... Esa es la idea, la idea es que sigamos conociendo la realidad que está viviendo nuestro fútbol femenino nacional. Seguir potenciándola comunicacionalmente, seguir potenciando y conocer las realidades de los clubes de primera A, primera B y que esto crezca de una buena vez. Estimada Tess, estimada Iona, ha sido un placer tenerlas acá en tu zona X y si quieren dejar un último mensaje, por favor. Mm. Yo quería agradecer el espacio, agradecer la invitación eh, y, y toda la labor que hacen, es importante como dije en un comienzo que se den estos espacios que se hable eh, de fútbol amateur, que se hable de fútbol femenino, eh, que se le dé espacio a la jugadora eh, y de traer todos estos temas a colación que de repente no se hablan en, en, en los medios pero son importantísimos, más pensando que, que estamos repensando nuestra Constitución, que estamos repensando nuestro sistema eh, y estamos cuestionando todo. Eh, es importante eh, levantar estos temas eh, y ver cómo los podemos solucionar entre todos. Sí, igual agra agradecer esta instancia, eh, siempre es entretenido hablar de fútbol femenino, lógicamente hacerlo con, con gente que habla en general de fútbol femenino, ah, con las mismas jugadoras. Eh, creo que, como lo dijimos varias veces lo que lo que estamos haciendo ahora se construye entre todas las partes nosotras como Ajus, los medios, las jugadoras millones, millones, millones de, de personas que, que entregan su granito de arena eh, y en nuestro caso siempre, siempre vamos a nuestra labor depende de las jugadoras entonces, entendiendo que también este medio es bien abanderado por Calera lógicamente un abrazo bien grande a todas las jugadoras y la gente que está dedicada al trabajo de de Calera es un club que, que ha crecido mucho y eso a puro pulso y apurado eh, energía y ganas de, de hacer crecer la rama. Eh, es un gusto para nosotras poder tratar con, con las jugadoras, poder recibir el feedback, poder ayudarlas donde se pueda y en verdad eso. Nosotras tomamos finalmente las jugadoras, así que sin ustedes no, no sería posible eh, mucho de lo que hacemos. Así que un abrazo a ellas en específico y lógicamente a todas las jugadoras que quizá ahora la están pasando un muy buen rato, pero ya, ya volveremos a la cancha y, y esto se va a pasar eventualmente. Claro que sí. Por, y a la radio, por nosotros, supuesto. Cuenten con nosotros para lo que ustedes quieran. Como tú comentas, claro, aquí estamos gran parte del cuadro de Unión Calidad. Estamos acá con este lindo proyecto que es ataque directo, pero no solamente abarcamos el club, sino que también todas las realidades. Afortunadamente, hemos conocido las realidades de afuera y, y es maravilloso. Yo siempre lo he dicho y se lo comento a ustedes también. Yo en lo personal, cuando comencé mi carrera comunicacional, me cargaba el fútbol femenino, me cargaba, me cargaba, hasta que un amigo me abrió los ojos, me empecé a insertar y encuentro que la, el trabajo, el romanticismo y esa pasión que demuestra las mujeres, no solamente en el aspecto del deporte, sino que en el ámbito de vida, a mí me cautivó. Y por algo estoy acá y ha sido un aprendizaje maravilloso, sobre todo en este periodo que es el coronavirus. Así que yo de todo corazón les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien, que sigan luchando porque ustedes no solamente están dedicados al anjo, sino que también tienen sus carreras profesionales, tienen mm. su vida, y pucha que se han sacado a la cresta, de verdad. Gracias. Gracias. Mi, sí. estima, mi estimada Camilita, un placer como siempre, nos encontramos en un, alguna transmisión dentro del mes de julio, así que muchas gracias por estar y gracias. siga Entrenando y también cariños a tu hijita Y como tú comentabas capaz que ella Va a ser que vea todos estos Frutos y beneficios que tú también Has ido cosechando paulatinamente En pos del fútbol femenino Hay que seguir trabajando Y antes de despedirme Un saludo para nuestra directora Que hoy es su cumpleaños Así que Un abrazo a las muchachas Por haber estado en el programa eh, Creo que aclararon muchas inquietudes eh, Que uno como jugadora Puede tener y les deseo lo mejor, sigamos trabajando en pos del fútbol femenino, así que un abrazo a todos. Perfecto, por mi parte me despido, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Recuerden que mañana a partir de las 19 horas se viene Ataque Directo Tercera División con la conducción de Mauricio Lara, vamos a estar entrevistando a Felipe Silva uno de los encargados del cuadro de tricolor de paine. Y dentro del mes de julio, atentos, vamos a tener una sorpresa con ataque directo que pronto vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Un gran abrazo, muchas gracias por la sintonía y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao.